Esta es tu cámara. Okay. Y también te este estás protegido aquí en medio. Excelente. ¿No? Ahora Alex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ¿Me, no me no la a no llevar esta. Me que era mi cámara. Oye, <risa> qué gracioso, roquero. Nada, las que le dio en balonazos. Ah, sí, sí. ¿Ah, sí, sí. ¿Eso fue? <risa> ah, pues él fue el que le dio balonazos. Es cierto, sí cierto que estaba <risa> <en> traficando. No me tengo. ¿Qué son esos atojitos que significan? Un sol y uh, te... no, la luna. Uh, nomás, que profundo, güey. Un sol y la luna. es Parte espera? de la comunidad, güey. Sí, que... ¿Sin ¿Cuánto se, ¿no? ah, se esperaba un significado más. Un sol y la luna. Yo pensé que iba a hablar acá del ah, pero es que no te he dicho quién es el sol y quién es la luna. Ay, qué... Ay, Ay. Él es la luna. Y, y Juan es el sol. Ay. Ay. ¿Estas son cámaras? Sí señor. No, oh, perro. Yo me imaginaba unas cámaras todas así. Ah, cabrón, Porque tiene dos palancas? Este es para el 4x4. ¿Más, es? ¿Más fuerza pues, o qué? Para que... Ajá, para la tracción en las cuatro ruedas. Perdón. perdón. Por favor, tengan listo lo que le gusta tomar. Sí, sí, sí. Pero, Lo que deje ciego, dice el Santa Fe, ¿ok? Una de tapita rosa. Dile? ¿Juego? <risa> ¡Ay, qué empezamos Santa Fe Clan al volante con el escorpión dorado! Uh! <risa> ¡Qué transita! <risa> sí. eh, yo, yo ahora estoy viviendo en Vegas. La final va cierto? a ser en, en Las Vegas. Y me dijeron que pues, esperemos que llegue la selección allá para hacer algo para, para poder ¿Está hacer la tuya Alex? con ellos. ¿Cómo, perdón? ¿Está grabando la tuya? No. no. Mi hermano va a estar toda la copa. ¡Ay, qué chido! Entonces, seguro, ya aparte en específico en Las Vegas, va a hacer cosas. Ah, Tú que, seguro te lo topas ahí. De, de hecho, me mandó un mensaje, todavía me felicitando, le dije, ay, muchas pues, gracias, cabrón, a veo. Ahí va a estar. Yo, yo nada más voy a primero de Dallas. Mm. Estoy viendo si me puedo lanzar a otros. Ok. Pero hasta ahorita nada más Dallas. Nice. No, mames, aquí no <risa> tienes nada que temer, Brandon. Aquí vienes con el dios de internet. Aquí todos se cuadran. <risa> ¡Brandon Moreno! ¡Volvete <risa> yeah, yeah, con el escorpión Dorado! ¡Eso es! <risa> Por lo menos ay, Jaime me Camila, ay güey, ay, ay qué popular soy. Tu madre desconecta, eso no quiero ver todas las estrellas de Hollywood que te hablan pendejo. Me no no, vas a arder. Ahorita le digo que te mando un mensaje. Mando un yo conozco me a Jaime toda la vida, ¿no? ¡Ay, ah, sí, por favor, ahora resuelve. Claro, cabrón, no, si es bien. mi amigo. De mí mi, mi, sí mi amigo. Ya no, sí, sí. no. le presentó a Luis Miguel a Jaime Camil, ¿no? no, no. De chiquitos yo no, los no, presenté, no, yo no, iba a empezar con ellos. Aunque no lo creas. Jaime Camil, a Luis Miguel. El pinche ¿el Jan. Presentó a la Malinche con Hernán Cortés. Para que veas qué cabrón, qué popularidad. Es no este presentaron los papás de Chabelo para que naciera Chabelo, cabrón. ¿Tampoco no conoces todo el mundo? Te sí, lo juro. Ah, sí, no, bueno, saben que, que yo llegué a México. para veces el cuento largo. Vine de vacaciones, hice un casting, me quedé para una novela, pero venía yo de vacaciones. Ajá. Pero en. Por, ¿Cómo llegué al casting? Fue porque yo quería ir a Chabelo Y entonces mi, al, en, Si quería íbamos al casting te A Televisa San Ángel que casting, te casting a Televisa San Ángel Chiquititos Y mi tía me dijo En lo que tú estás en el casting Cuando logres estar adentro Me cuelo Me voy a la oficina de Chabelo Y consigo unos boletos Para sí. que vayamos este domingo y, y la realidad, güey Y la realidad Es que Sí lo hizo. Así entró. Ahí estaba la oficina. Preguntó. Se fue corriendo y consiguió los boletos. Fui, salí sorteado. Participé no. y gané, cabrón. Me gané un tren eléctrico y una bicicleta. Te juro que tengo que recuperar, tengo que recuperar. Era con, ¿Te acuerdas de, eh, del PRIT, como de Resistol? Él tuvo este de pegamento. O sea, güey, no sé, ese patrocinaba ese Prit que juego, güey. No, para cebado, ¿Qué tienes que hacer? No, no sé. Ah, no, te metías en una. O sea. Como el tubo del Prit, claro. nada más que transparente y arriba Imagínate, decía si Prit resistol, o Resistol. Ahí <risa> no mames, ahí desde papilitos. entonces eres desde, adicto. Exacto. De, ahí desde entonces. Los ahí empecé a inhalar mamada y media, güey. Ahí empecé chocorrol. a inhalar mamada y de de vida, claro. después del chocorrol. ¿Qué? No, no, no, eso fue antes del comercial de chocorrol. No, ya cuál comercial de chocorroles ya era. No mames, que es racismo en México, hay que cancelar a Marinela. Sí, cabrón. Se mamaron contratándome para un comercial de chocorrol y me echaron chocolate. Así me daba yo vueltas, cabrón. No mames, hijos de su puta. No mames. No, no es cierto, no es cierto. Eso es mentira, eso es mentira, no, no. Era eh, yo uno más. Sabes que bautizamos que todo mundo te decía. Era que salía Kate dolor. del castillo, güey. Yo ¿Eh? ya quedan la marmelada, ok. ¡Neta volante con el escorpión de la boca! Oh, ya oh. me mi tapabocas. ¡Y que comienza el infierno! Galletitas, <risa> <risa> ¿eh? Galletitas veganas. ¿Gusta? Las hizo con truco, me dijo Jimena En exclusiva, Jimena Zariñana Come de desayuno eh, Galletas veganas O sea, con, ¿cómo le digo para que no se escuche? Con marihuana Para que amarre ah, bueno, Para pa aguantar show. el día Porque si no Hombre, imagínate Hay gente que sí lo primero que hace es un gallito, para despertar. estaría ser de esas personas. ¿Tú me dices? Ojalá. ¡Qué mira también el boleto con el estupio dorado! ¿Y el jet lag? ¿Qué tal, güey? Más o menos, pues sí, he dormido bien hasta eso. ¿Sí? Eh. sí. ¿No te costó trabajo agarrar? No, hasta las once y sí, media tómate sí, esto wey. y ya ocho horas seguidas. ¿Y allá? Allá sí me costó como ¿Sí? cuatro días No, más como una semana Nos dormimos como las dos, tres de la mañana siempre ¿Cómo me dices? ¿Qué es Marca Ahora sí, ya me llover Gabriel ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué calma. pasó pinche chamaco? Sebastián Córdoba, el volante con el escorpión dorado Yo estoy ¿verdad? Isabela Yo no, grabando no, no, no. con mi iPhone mira mal, déjame Ay, cálmate <risa> ¿Y tú? De, sí, ya es? estás? sí, obvio, obvio Te voy a deslumbrar tantito. ¿no? Adelante Me siento como en interrogatorio <risa> ¿No te molesta la luz? Oh, Perfecto. Para el Perfecto. Y no, para Andaron en la playa Sí, mi la seta descrapelada Parezco reptil, cambio de piel Eso me pasa por vivorear con mis amigas pero, ¿A dónde fueron? Ahí está ahí ¿Y qué tal? Deli ¿Cómo están? Es deli, sí Yo la carretera no tanto Porque con ellas chiquitas Una carretera de 6 horas No está tan o sea, simpático. parando Nos ¿no? vamos o sea. a las 5 de la mañana también O sea, ustedes ah, se echan una buena dormida Sí, sí ¿Me haces prueba de audio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver, ¿dónde lo tienes? Está 7 8 9, 10 Te respondo por <ríe> Hola, por favor Hola y mala, grito mucho, entonces por de tus oídos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero vamos, esto va a estar muy divertido. <risa> <risa> Oigan. Yo nada no más les voy a contar que estoy en una historia, o sea, estoy en el coche, hay muy buena iluminación empezando por ahí Y vean con quién estoy ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está ¡Ah! la niña que yo conocí, así chiquitita, como de 3 centímetros? No sé qué me pasó No puede ser, ya creciste Esto se va a poner muy loco Vamos a, te voy a regañar de todas las cosas que he estado viendo en internet ¡Señoras y señores, lo van al volante que me cámarado! <risa> ¡Listo! Chingón, Chingón, güey! ¡Qué pinche dos madres contigo! Parece que traes camión, chingada ¿Pero? madre. No sabía cimentar la madre, perdito. Pedirte una foto, güey. ¡Listo! Me dijiste que iba a ah, hacer otra mención, la explícita. No, pero ella, esa con ella. Ah, perfecto. Ya, ya, ya, ya vivió el escorpión al volante con todo lo que debe de, de vivir una tapatía guadalajarense, ¿sí o no? Sí. La experiencia completa. ¿Si ¿Sí eres de allá? ¿naciste allá? Sí. ¿Qué se siente haber ganado? No, no, no, no, Bien padre. padre. Bien padre. <risa> <risa> ¿Listo? ¡Corte! No era más drogadita <risa> que la verga, güey. Dicho el video, güey. ¿Qué tal el video, güey? Que ril <risa> Estuvo verguísima. huevo! <risa> es una verga, piste. ¿no? Gracias, carnal. Listo, muchachos. Gracias por las gracias de mentiras madre. Lo pagué estuvo bien o, o estuvo mal? ¿Sí, mal? No, ya, ya no, no, Más hacemos la foto. Sí, a huevo, ¿no? Para Ahí que. Ahí es como que falló el micrófono cuando el canturrié ¿no? Que feo, ¿Qué, hijo de joder, puta manu? no man. No es cierto, tú estás, pibro, pinche. A, a huevo, favor. Porque... Ah, mira, hay que decir, hay que decir. ¿Tú... ¿Qué pasó, la policía? ¿Todo bien? ¡Ja, <risa> voy a poner en segunda fila a ver si me paran Esa, corte hacemos la, la foto ahí como captura en medio de la cámara por favor Sí señor una, dos, tres pelucho en el no estuche eh. corto, largo, largo ya, ya es la hora de, del, del Uber Eats y el Didi es aquí joven es aquí una vez ¿Qué? ¿Eh? No, te, dámelo, no Te dio miedo Ni que te vayan a correr ¿Hacemos la foto abajo? Sí, señor Listo uh. Sí, señor Y te abandonó no, tu novio <risa> Sí, pero por aquí se quedó David, que es el que me ayudó Mira, De hecho, ella ya nos están echando el ojo Y toda la cosa que... Gracias por todo también, perdón por escucharme de que está muy bueno. Ahí les llevo unos, ¿cómo se llaman los aparatos de leído? Justo se sí, acabó esta. Estoy muriendo para hacer vale. toda la protección. ¿Les ¿Te paso el micro? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Muchas gracias por todo. A ti, todo lo contrario, eres lo máximo. Creo que te haya gustado. 100%, me divertí cañón. Eres, eres, eres muy chido. Qué padre. Muchas no, gracias por todo también a ustedes. Mil, mil gracias. A ver, me paro para esperarme bien, bien.